Reportando para los sobroso, papá tarima debe el alfa darle pedirle perdón a rd como le pidió a noel y a osuna si sí, el alfa pudiera hacer eso porque el alfa el, el Alfa es un buen artista de género, ¿tú me entiendes? Y sacar no hizo nada, que no debió pedirle perdón a nadie, ¿verdad? Claro que no, porque no ha hecho nada malo. Si tiene que pedirle perdón, tiene que pedirle perdón a Dios, que, ese, el que ese es el que... sabe. El que sabe, como dice. No debió pedirle perdón ni a Anuel ni a Osuna. No, no, el que perdone a Jesucristo en este momento, en este momento y para siempre. Hiciste lo correcto, Pablo. Debe el Alfa pedir perdón a RD como le pidió a Osuna y a Anuel. Pero yo no sé por qué, no sé cuál es la razón, porque si es por la foto esa que el Alfa subió del Bulgari, él puede, porque es que él se puede comprar no uno, no dos y tres, ¿por? tiene cuatro para ¿eh? comprarse. Se lo ganó y se lo buscó y está bien buscado, el Alfa lo que hay que darle su mérito y su respeto, porque el Alfa lo que ha expandido la música de RD a nivel mundial. ¿Crees tú que lo apagó? ¿Él fue el apagó o lo dio? Se lo apagó. Eh, no sé en verdad qué es lo que está pasando ahí, pero eso se trata más de riña que de trabajo. El Alfa lo que está trabajando y hay que darle su banda. Casi todo tu trabajo ¿eh? Y así Y así me lo agradeces ¿Cree usted Que el Alfa Le debe una disculpa A RD Como se disculpó Con los boricua Yo creo que no Porque Como le tocó al Alfa No había tocado a cualquiera Nosotros Si me había tocado a mí, Comprarme un lugar ¿Qué tú crees? No lo voy a tirar al aire Que cuesta dos melonías Y algo más por ahí No debe No Está Hemos cambiando bien el Alfa Perfectamente Ahora yo compréme uno también Tenéis uno para Romper ¿No debió pedir disculpas? No, no, no no, no tiene que ver, fue que compró algo. Dime, tú y si lo comprara, yo lo comprara, tú lo comprara cualquier otro, dime. No. Está, está caminando bien, bien. Está perfectamente, está. Eso es envidia, él está, él está caminando bien, está llevando su música y eso es lo que pasa, que le está comiendo un poquito a la sopita, tú ves. a algo, le da... Eso sí es de gangsters, de gangsters. usted que el alfa le debe una disculpa a RD como se la dio a los boricuas? <risa> no, no, ahí, te, ahí está haciendo la cosa bien hecha. Él tiene su cuarto, por eso no se le puede ¿Está caminando tiempo, bien eh. Con, por la línea, mi hermano. El iPhone mejor de aquí. ¿verdad? ¿Es duro? Adiós. Eso es lo que están hablando, no le han dado ni un peso a él. Que busquen de ahí tranquilo a así mismo. Con los boricuas. Dice, qué? Ya tú sabes. ¿Cree usted que el Alfa le debe una disculpa a RD como se la dio? ¿A los boricuas? Claro, le sale. ¿Le sale una disculpa? Claro. ¿Por qué? Porque que el alfa es un tigre que está ahora mismo, se tiene un maneje, tiene que, tiene que bajarle dos. Y, y se es un más humilde, se la ha creído. ¿Le falta la humildad? Claro. No. Ustedes no tienen cuarto, ustedes están en olla Mándame el location que te voy a mandar 5 de Bowie en un Uber, para que te peque, para que te peque Claro que sí Pide una disculpa a RD, ¿verdad? Claro, tiene que pedir una disculpa a RD ¿Cree usted que el Alfa le debe una disculpa a RD como se la dio a los boricuas? Claro que sí ¿Le sale una disculpa? Claro que le no sale la disculpa el Alfa el jefe, el Maduro. El Maduro esto. Le sale una disculpa, ¿verdad? Sí, le sale una disculpa. ¿Cree usted que el alfa le debe dar una disculpa a RD como se la dio a Anuel y a Osuna? Claro que sí, porque él tiene que representar su país y se la dio a una persona también, se la debe dar a su patria, a su pueblo, al, y al a país. Su país. Exactamente. ¿Cree usted que el alfa le debe una disculpa a RD como él se la dio a Anuel y Osuna? Claro que sí, mi hermano. Se la tiene que dar. Porque él falló, puso su huevo el hombro. Tiene que dársela, ¿verdad? Claro, tiene que dársela. ¿Cree usted que el alfa le debe una disculpa a RD como se la dio a los boricuas? Bueno, ¿cómo deciste. Uno no se puede eh, coger y, y decir cosas que no son de él, ¿tú me entiendes? Porque en verdad, eh, el jefe es lo mismo aquí. ¿eh? El, el jefe, el jefe, tiene que tener más cuarta ahora mismo. ¿Pero bueno, merece la oportunidad de darle la, la disculpa a RD, sí o no? Claro que sí. ¿Cree usted que el alfa le debe una disculpa, le tiene que dar una disculpa a RD como se la dio a la boricua? Depende, tiene que darle la disculpa. ¿De qué depende? Depende porque tiene cuarta puede comprar y se lo eso. ¿Lo puede lo comprar? Comparte, sí. Una disculpa a RD que hay que darle, ¿verdad? Sí, tiene que darse. ¿Que el alfa le debe una disculpa a RD como se la dio a la boricua? En realidad no he escuchado eso, pero puede ser que sí. Se la, puede, se la tiene que dar, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cree usted que el artista urbano, el alfa, le debe una disculpa a RD como él se la dio a los boricua? ¿Cómo le digo? En su opinión yo no puedo opinar porque tú sabes, yo vengo siendo del evangelio. Pero algo humano, algo humano, como de humano que usted le va a Puede ver una, una, una disculpa, claro. A 30 no. la libra, señor. Ok, hombre. gracias. ¿Es que el Alfa tiene que darle una disculpa como se la dio a los boricua. No, Buito, claro que sí, eso es verdad, porque ah, él, él, ellos saben lo que hicieron, ellos están claros de eso, claro, no hay que decir más una nada. ¿Una disculpa R.D., de verdad? ¿verdad? No, Bulito, y de verdad, de verdad, una disculpa. ¿Está usted de acuerdo que el Alfa le dé una disculpa a R.D., como se la dio a Puerto Rico? Claro que sí. Tiene que dársela la disculpa. Claro que, sí. claro que sí. De acuerdo que el alfa le dé una disculpa a RD como se la dio a los boricuas. Tiene que dársela, tiene que dársela, porque aquí este fue el que lo subió a este país, a él, al alfa. El alfa no era a nadie y lo subió a él. Pero nada más es que los boricuas lo de con los boricuas. Tiene que darse. Tiene que dársela, claro. Y cuando la barré ya viene, le pasa la bandera ya. De nuevo. Otra vez Bien. tiene que bajar allá, le pasa la bandera a I'm not a I